Onda, gente? ¿Cómo está? Onda? Bueno, cuestión, tengo que volver todo para atrás No uh, sé, uff, que Yo te decía, Rejo Chili Pepper me gustan mucho los primeros discos cuando era más under y era más funky Porque en realidad arrancó siendo una banda funky Yo lo conocí, lo conocí súper, ¿en serio? Claro Yo lo conocí súper comercializado, comercializado sí. sí, bueno, a ver a mí ¿Me me acuerdo... es... No, ¿sabes cómo lo conocí por el video de Dross, el de By The Way? Porque Dross lo acusó de plagio a Magnum Mephisto. Te juro Ah, ahí fue cuando se pelearon, ¿no? Se pelea... Sí, uno es los, de los... Bueno, cierro con esto. Yo creo que lo que tiene el Chilli Pepper, no, más uf. o sea, tener un bajista y un baterista, que me encanta. Ah, sí, no, no, no. Los... Chad Smith para pero mí... Pero no me, me, me gusta la onda, boludo. No pero lo que yo es como que digo... Bueno, no sé si me cierra, pero capaz sí tienen buenas canciones. No es una onda que... Uh, digamos, what the fuck, amigo. ...me guste en exceso, pero bueno... Qué sé yo, Del último, el último disco no me gustó, por ejemplo. Me gustó la onda que tiene... Dark Necessities, pero no es que me guste el disco y no es porque me guste ese porque salió el teaser. El porque Me gustó la. ¡Ay, la concha! Y abajo de y demás. Claro. No, yo no o sé. Sea, soy... Yo de. de, de... Pero no, no es una banda que yo diga De los Red Hot, ver. sí, no. De los Red Hot yo nada, boludo. ¿Qué juego? banda decís vos sí, iría a ver? Bueno, yo fui a ver a Gómez. Bueno, a, al margen de, de las que ya he sido. Que bien que lo pasé no? a mí No sé lo que fuese a la noche. No, la noche de Gómez fue mortal, boludo. Me acuerdo. ¿Te corchaste un enano? Eh, no, hicimos un poco. Clave, boludo, no sé lo que fue, boludo. En una tipo, el chabón no salía más, boludo, tardaba un montón, yo lo re quería ver y cuando salió está yo. A mí me piti. a pero me puse re fanger, boludo. Sí, yo paré. Te juro, amigo, no, no, no, la re vi. En un momento me acuerdo que había. Había siempre está en los fogos. A me encantan los juegos. Yo me hago mierda, amigo. Me hice miedo, Lo leí esa noche. No, no, ¿y ese Leon qué te pasó? No, ¿y ese qué pasó? ¿Y ese qué pasó, ¿Qué pasó Leon? Leon? me voy a la mierda. Ah, amigo, se lo robó. ¿Viste que Leon después no tiene más el coso? ¿Viste que Leon... ¡Aaah! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Le lo ráfalo! ¡Boludo! ¡Tenés razón! ¡Le me ráfalo! La ¡Le choreó la capa! ¿Lo viste? ¿Viste? Iba Leon en pelota. ¡Ay! ¡Me robaron una rompa! carajo. <risa> ¡Leon en culo! ¡No! ¡Leon! Leon, Leon. ¡Mátalo! ¡Hacelo mierda, eh! Tomá. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese! ¡Le voy a tirar nuevo... ¡Mira el, el culo! ¡Mira el culo! ¡No! ¡Lo hice mierda! ¡Hasta la vista Leon! ¡Ay! ¡Eso sería terrible! ¡Era Leon, viste? Che, dale morite Leon, comprobar, me muero Parece que la no, cazadora no, no. Leon, ¿por qué la lleva puesta? Para mí ¿sabes por qué es? Yo creo que te cuente la verdadera historia Morgan Freeman Morgan, Fue Morgan Freeman, boludo. Siempre cuando tengan dudas en su vida digan, Morgan Freeman Te aparece Morgan Freeman en forma de genio, fumando un charuto Bueno, pará, no amigo, viste el, lo que quería contar del, uh, uh, uh, uh, Ramita, ramita. de Ahí. ¡A la expo cannabis! ¡No! Ay, me muero. <risa> con el demente. Uh, con el demente. Se le cobró la de mente a la medio. Pum! Ay, la puta le, madre. Dale le, le, canaliza al auto, dale canavisa al auto. Y ramita. ¿y tengo la ramita? dicen eh, eh. que, que tengo. Hoy prino. fue el día. Ya, la mira, chicos, compré estas galletitas en el día. Tan rebajoneras. No, no, no, aparte del rey. Tiene buen. No, Ahí está, ramita, el demente, mirá. mira. <tít> Me voy a poner un rosa de Guadalupe, no, Y vengo. Y vengo. jarroca ahí el... <risa> <risa> el ¿Hard El Ahí al lado. ramita mitagrame ahí, haciendo un caje con la hamburguesería. Oh. Recuerden que tienen dos por uno. <risa> no te dije que podías pagar, pero... Ah, ¿viste? Porro. Yo te dije... <risa> Uff. Ese vino con un poco de Mandy Green. Que asco, hubo uh, amigo, me cayó a remar esa coca Tipo, nos servimos dos vasos Tipo, enormes, porque en Burger 54 No, en Burger no, en Burger Company Que es la hamburguesería que amo No me pagan por decir esto, pero la amo Con toda mi alma uh, uh, tuvo una nadiera mío algún día Y pará te dan el vaso, te dan la bebida, pero te dan te, te dan el vaso, gigante. amigo. El vaso creo que sale... O sea, la bebida en sí sale 80 pesos. Es caro, pero te, te dejan el vaso. Bueno, boludo. Pero Está no es caro buenísimo, amigo. Y después tiene refill de 20 pesos. Pero no me acuerdo, no sé si es 20, pero... O de 50, no me acuerdo. Ver, yo nunca fui a Estados Unidos. Pero es verdad que en Estados Unidos vos podés llenar la coca sin pagar. Tipo, te servís y es una vez que pagas Hay lugares con refill. Uh, Free refill hasta tal hora. Uy, uh, ramita gran. Oh, dame esa hamburguesa! Ah, dame, ¡Dame ese porro! Para el comité bajonero. El comité bajonero. Ay, un culo re roto, Leon. ¿Dónde hay un bidet? Necesito hielo ¡Webs! Oh. Oh. ¡Ay no! ¡La concha! Ajá, ah, ¡Concha de tu madre! Ya, ah, ¡Dije que acá pasaba la agua ocra. ¡Uy! Qué ah, ah. Y así fue así, como me fui a fumar un pollo ¡No! ¡Oh! Cago, ¡Uh! ¡Ramita gran! Uf. ¡Está re loco, amigo. Mira ese ojo! ¡Está medio loco! ¡Está repuesto, boludo! ¡Está repuesto! ¡Está puesto con un ojo! Estaba tan drogado que un ojo solo se le ponía Ay, super rojo. como este se ojete, papá. <risa> mira cómo está ese porro, <risa> bro. En realidad todo era una comunidad re porrera. Re porrera. Lo, lo único que querían era que haga se. Escucha, escucha, escucha. Al comité porrero. <risa> uy, uy. Amigo, lo escuché justo, te juro. Escucha, en realidad resulta que. Descubrieron un super porro, ¿entendés? Y todo firma <risa> Y resulta que están todos re de viaje. Resident Evil 4 están, están todos drogados. Es un viaje, boludo. Era un porro con diclorodifenil No, escuchaban, Resident Evil es sobre Dicloro un viaje. Cano. O sea, eh, eh, ella está... ¿Está drogada? No, no, ella está drogada. Estaba Uf. drogada escuchando, a Esto es un viaje, están todos drogados entonces. No, te imaginas. O sea, así de loco es. No, y con lo pepa, arro. Claro. Y la mina, tipo en realidad está en cualquier lado, no sé. Todo esto es un viaje de, de droga, boludo. <risa> y eso se es cometió bajo negro ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Uy, se cayó, el, amigo! El que, el que cuidó la, en, en la juntada en escuela. <risa> tito, te mandamos un gran saludo. Se llamaba Tito, gente no, de habido... Yo le había puesto Tito, pero no se llamaba Para, Tito. Para escuchar, nosotros hicimos de... De extranjeros, ah, nada no, Para nosotros hicimos de cosa. De cosa. De la... <risa> No, de... La de... Cuando hablamos de... hablamos de la juntada... No me acuerdo. No, bueno, no sé, pero gente de la juntada estuvo épica. Como... No, no hablamos de la juntada, tenés no, razón. Es verdad, no no la juntada. Bueno, estuvo la juntada hace un poco más de un mes sí. en el planetario. Eh o sea habla vos porque yo todavía no entiendo nada. No, no, no, es, o sea, sí, hicimos la juntada, estuvo re piola y bueno, resulta que viene un viejo que es clave, un, no viejo de decirlo como ah, oh, viejo choto. Es o el sea, padre de una de las Claro, yo, me... yo cuando, cuando digo viejo como no viejo de, ah, viejo choto, de viejo de un viejo re piola, así. Un tipo grande. Un tipo grande. Eh, oh, la puta madre esta mina tiene más problemas boludo dios santo amigo ay no puedo usar la registradora me duele la manos me duele sí, las manos. Sí, sí. me duele, bueno, duele. anda la puta que te parió Arriba. ahí se ponía cuestión que en un punto era como medio un tumulto de mucha gente no, y se un, amigo, no me caminar. dejaban no me dejaban pasar boludo digo no me dejaban caminar se me ponían recontra cerca me hablaban todos al mismo tiempo yo estaba pero un ataque de pánico me iba a agarrar boludo. hasta que apareció hasta que apareció Tito. Es, y el chabón ese que es real todo no sé quién era eh, Frankie. Pero era, era clave. Acá Ricky Ford. Qué genio, amigo. Ese nos lo, salvó. Eso lo, hicimos, lo, lo usamos de guardaespaldas, sí, blú, boludo, Fue a, Genial. A, a mí, a, ah, los... la llave. Les mandamos... ¡Ay, me cagué todo, a... amigo! Les agradecemos públicamente a todos los guardaespaldas que habían sido Frankie. Y a la gente que vino. Matt. Eh, y a Tito y a toda la gente que vino. toda la gente y... que vino. No, esto sí. ¿Qué fue lo más raro que te dieron para que firmes? No, el firme? No, que le firme la piel. Nada raro, sí, habrán cosas raras pero no me acuerdo. Amigo. Pero algo raro seguramente. Me dieron para firmar eso. un pañuelo verde. Eh, una, una Un protector... Un, el celular, la tapa de un celular. Muchos celulares, muchísimas tapas de celulares, amigo. ¿Viste lo que era? No nos paraban de tirar eh, coso. Yo fui, no quiero conocerlo. Un... Amigo, no nos paraban de tirar eh, coso. ¿Qué fue lo más raro que te regalaron? Carcasas de celulares. No, no sé. Lo más raro, todas monstruos boludo. No, lo usé, que pero un pibe me regaló la... Eh, una tabla periódica. ¿En serio? Clave. A mí me re gustaba la tabla periódica. Está bueno, química está bueno como mantenido. Química está? está bueno, pero es como que no. A mí no es que no me llamó, me gustó, pero. Te tenés que dar un, una aplicación, porque ahí es cuando seas interesante. ¿sí? O sea, yo lo, yo lo veía re interesante, pero lo que pasa es que yo lo veía como un jueguito, amigo, te juro. Como, es que como es un... Que tiene un poquito de Porque boludo, eso. Porque habían cosas que eran no sé, rellenar círculos, o sea, que coincidan los mismos, estaba con nada, haciendo giros, o pero sea, los gráficos de Lewis. Sí, no sé, o sea, estaba bueno, pero lo vi más como algo como un ejercicio de un juego mío. No, es divertido. Tipo, estaba bueno, fuera de joda, estaba bueno, y me en gustaba un más complejo que orgánica es, es divertido posta, boludo? Mm. Ah, no sé, que es, ¿eh? tiene su complicación como todo. La puta ¿sabes? que te Ah, ah le estaban No No entra. entra. <risa> <risa> entra en el show. Pedí ayuda la boluda. ¿Cuándo Viste, venía un 147 volando. Había una parada de colectivo ahí acá nomás, ¿viste? El 114. ¿Qué necesitan, nena? Se bajaba Pedro, viste. El colectivero, 30 años de experiencia. Gorrita tracker. Planta azul y... Camisa azul. Camisa bien abierta con los anteojos colgando con una Con un coso de, de, de boca. Un de boca. ¿Sí? ¡Oh! ¿Qué pasa, madre, que se te quedó? No, debe ser la bujía mi amigo, pará, no, no. ¿Tiene batería el auto? R. Che RK, eh. No. no, encima son. Viene con gente, hija de puta. No, pará, no. A ver. Uf. Ah, puedo, puedo, puedo, puedo. Vos salir de acá. ¡Ah! ¡Conchete la lora! Me estoy quemando todo. Creo que puedo, creo que puedo. ¿eh? Ay, ay, ay. Ah Uh, tenés eso para que huele toda la garcha. Ahí se murió. No, tengo esto también. Matalo y que viene el paisano ahí atrás Uy, la mierda de paisano Uy, no se murió si una gran fuga, ¿La maté? La maté, ahí está ¿Será que es un escopetazo? Ah, mira, no, no, no, no no no puedo hablar eso porque me da mucha cosa porque yo he visto videos así, sin querer Sin querer, o sea, y de... Sí, de videos de... es que es horrible, tipo de ISIS De los terroristas, ¿Cómo es ISIS? ISIS, sí no, amigos, son horribles sí, sí, esos Son videos horribles, tipo, muy fuerte. No me gusta, o sea, me da un. generó un re trauma. Hace un rato por... con, con Roddy estamos viendo el video de. El Rincón de Giorgio. No puedo. Ah, sí, no, no, no, eso no quiero hablar. No quiero hablar, es un re mal. Una... No, no, me pone un re mal ambiente hablar de eso, amigo. Tipo, es de. de Mayhem, la historia de. de los dos amigos, amigo. Están re locos, madre. Sí. Muy bien. Creo cuánto vamos, ¿11 minutos? Bueno chicos, fue un episodio interesante, ahora vamos Mediar a ver de de rexeo. Dale. Bueno chicos, nos, nos vemos. vemos la próxima. Un beso en las tetas